Que vamos a hacer efectivamente es hablar de impresoras. Las impresoras son uno de esos eh, gadgets que tenemos en la casa que se necesitan, sí porque hay muchas eh, instituciones que todavía nos piden, por ejemplo, para la vacuna, para temas médicos, llevar eh, registros impresos. Por lo mismo, precisamente aquí vamos a tener a un HP que nos va a acompañar. Él se está conectando, nos está pidiendo que lo dejemos entrar precisamente para darnos esa visión de la industria, de las cosas nuevas, nos va a hablar también de la Dexjet. ¿Cómo estás? ¿Qué más, Felipe? ¿Cómo va todo? Bien, bien, un gusto. Lo mismo digo. Por favor, preséntate y cuéntanos qué haces en HP. Claro que sí. Bueno, un gusto saludarlos a, a los que ya están eh, conectados. Mi nombre es Felipe Valencia. Yo soy el gerente de la categoría de impresión eh, de, de hardware eh, y atiendemos todo el mercado que va para los hogares y las eh, pequeñas y medianas empresas. Buenísimo, Felipe. Buen nombre, por cierto. <ríe> Una <ríe> Algo que todos nos preguntábamos es, ¿quién pone esos nombres de las impresoras? Porque, por ejemplo, DexJet y Catvantage, o sea, son, son muy largos, son complicados de recordar. Sí, son, son eh, bueno, a veces parecieran, pero, bueno, son eh, nombres que vienen eh, muchos de, de Estados Unidos, de, de casa matriz, eh, y pues claramente pues, están alineados a, a, a las tecnologías, o los nombres son alineados a las tecnologías que que nosotros eh, tenemos. Bueno, y cuénteme, el numerito, ¿eso entre más alto sea el número, es mejor la impresora o cómo funciona por lo menos en HP? Eh, sí, el número pues, está relacionado claramente a la, a la, a la referencia eh, y pues en la medida en que van, eh, llamémoslo así, evolucionando las máquinas, pues el número eh, va subiendo o pues va, va cambiando. Nosotros eh, tenemos distintas plataformas, eh, en el caso, digamos, de estas máquinas de cartucho, eh, empezamos con la con la serie eh, 1000, pues que son las, las 1011, que aquí en Colombia pues no las traemos, después viene la serie eh, 2000, que son eh, dos máquinas que ahorita vamos a hablar, que son la 2375 y la 2775, y tenemos también eh, las 3000, que son la 3775, y luego viene la tope de gama, que esas eh, lo mejor ahorita que tenemos, que son series 6.000. Entonces, pues, en la medida, como usted lo dice ahí, en que van, en, pues, vamos evolucionando, teniendo mayores especificaciones, pues, eh, el número va cambiando. Bueno, Felipe, algo que no todo el mundo entiende y que queríamos preguntarle en este live es, ¿qué implica que una impresora sea de entrada o que sea tope? ¿Qué cambia? Bueno, buena pregunta. Básicamente, eh, pues HP tiene un portafolio que está eh, hecho para cada una de las necesidades de los, de los usuarios eh, colombianos, incluso pues, a nivel mundial. Nosotros tenemos impresoras que se acomodan a, a, a cada uno de, de, de esas necesidades y con base a eso, pues eh, vienen con unas ne, eh, especificaciones. Eh, o más bien, pues, de acuerdo a, como decía, a las necesidades, esto, pues, eh, eh, se mezcla ahí en, en, el, en, el, en el mercado colombiano y, pues, eh, con eso desarrollamos. Ok, pero eso no quiere decir que si es de gama de entrada me va a durar menos, ¿o sí? No, no, no, no, ni mucho menos. Básicamente, cuando yo digo gama de entrada es que vienen con eh, unas especificaciones, con unas fun eh, funciones, y a medida, pues, de que el precio sube, pues, esto implica que va a tener usted pues, eh, eh, más gadgets, como, como usted lo decía anteriormente. Las máquinas de entrada, pues nosotros partimos de que todas nuestras máquinas son multifuncionales eh, en este segmento de, de cartuchos, y pues la primera máquina, que es la de, la de primer precio, es una máquina que no es Wi-Fi, y de ahí para adelante, cada vez que usted le va sumando pues eh, eh, nuevos gadgets, pues va, va aumentando el precio, así como pues es en, en cualquier eh, eh, tecnología. Bueno, listo. Estuvimos probando la, la 2775, eh, tiene cosas interesantes. Anteriormente, cuando las impresoras eh, estaban en, ese, en esa transición de cinta a tinta, ¿sí? una de las cosas que determinaba la gama era la resolución. En este caso ya no hablamos de resolución, ¿o sí? También hablamos de resolución, claramente, eh, pero yo creo que... Cuando nosotros hablamos de una impresora, estamos hablando de, en, en primeras, pues, como necesidades, eh, hablamos de otros eh, variables que son hoy en día como más importantes. Entonces, podemos hablar de conectividad, podemos hablar del app que tiene eh, nuestras impresoras. Para este caso, como les decía, es una multifuncional. Eh, tiene función imprime, escanea y copia. Eh, Adicional, pues, es Wi-Fi, lo que le permite a usted, pues, conectar la impresora desde cualquier lado a través de nuestra aplicación que se llama HP eh, Smart eh, App. Eh, pero, pues, si queremos hablar de, de resolución también, pues, eso es, como les digo, pues, eh, están todas esas eh, especificaciones dentro de lo que nosotros hablamos, pero hoy en día lo que el, el usuario colombiano o el usuario a nivel mundial, pues, es Busca otro tipo de, de, de, de tecnologías. Bueno, Felipe, algo que, que empieza a generar un diferencial es, por ejemplo, imprimir a dos caras, imprimir sin bordes y demás. ¿Eso en qué parte de la gama se encuentra? Bueno, en esta impresora ya, eh, la 2775, que son las multi, eh, pues la multifuncional con Wi-Fi, usted ya pues, eh, eh, puede imprimir pues, eh, sin bordes. La aplicación que hoy tenemos de HP Smart ya le permite a usted pues cuadrar digamos que eh, los márgenes y desde la aplicación usted puede hacer cualquier tipo de cosas. Ya para eh, las impresoras que si usted quiere imprimir a doble cara eh, está la siguiente que es la eh, serie 6000 que es la 6475 que esta es una impresora de cartuchos que viene con una bandeja de alimentación automática y adicional viene con el duplex que es el que le permite imprimir por las dos caras. Ok, Felipe. Algo que, que, que sentimos en, en las pruebas de etcétera es que dependiendo si uno tiene Android o iOS, las opciones son un poco diferentes. El app no es exactamente igual. Y algo que, que nos pasó es que no pudimos controlar los bordes, no supimos por qué. O sea, entonces, digamos que uno lo cuadraba en el app, le decía pantalla completa e imprimía y salía un borde más grande que otro. no Nunca logramos hacer pantalla completa y demás. De, ilumínenos, den, denos la técnica porque hasta el momento no lo hemos logrado. Bueno, haría, o sea, ahorita, no porque no, pues está, tengo el celular acá, pero desde la aplicación usted puede, ahí eh, hay una opción que le permite revisar pues todo el tema de, de, de los márgenes. Eh, y es desde ahí, pero pues tendríamos que entrar a, a la aplicación y, y, y, y pues desarrollarla. La verdad que la aplicación es bastante amigable, eh, es muy intuitiva, lo que nos permite pues hacer todo tipo de, de tareas. Ok, ok, Felipe. Bueno, y cuénteme un poco cómo funciona la garantía hoy en día de estas impresoras. Cuánto dura eh, y otra de las cosas que todo el mundo nos pregunta, porque ya ven la impresora como un commodity es... ¿Cuál es el diferencial que hay de una marca a otra? O sea, ¿qué, qué trae a la mesa HP? Bueno, nosotros tenemos... Eh, voy a hablar rápidamente de todo el portafolio. Nosotros tenemos dos grandes eh, segmentos. Uno que es el de tinta, que es como tal el líquido. Y otro que es el segmento de láser, pues que es, eh, para hablarlo más en términos coloquiales, es, es, es polvo. Eh, en el segmento de tinta tenemos dos grandes segmentos que son las de cartuchos, que son impresoras eh, para eh, el hogar, básicamente, para un volumen entre 50 a 100 páginas en el mes, ¿cierto? Y ahí uh -huh. tenemos tres, tres eh, impresoras pues de acuerdo como a las necesidades de cada, de cada persona. Y luego de eso saltamos a, a otra gama, que son de mayor volumen, que son más o menos de 1.000 hasta 5.000 impresiones en, en un mes, que son eh, en el segmento de, de recarga continua, en botella. Adicional, como le decía, tenemos el segmento de láser que pues está muy enfocado como a todo el tema eh, empresarial, pues pequeñas y medianas empresas. Incluso usted en su casa pues necesita una impresora láser también, por, sobre todo por la calidad de impresión que esto requiere. Ese es el portafolio que nosotros tenemos. Nosotros eh, somos la compañía pues a nivel mundial que tenemos el mayor portafolio, el portafolio más completo y por eso siempre hablamos que tenemos eh, una impresora de acuerdo a cada una de las necesidades. Eh, hoy, pues puntualmente que estamos ahorita y que usted está hablando aquí de todo el segmento de, de cartuchos, eh, son estas nuevas eh, Incas Vantage y al mercado colombiano le traemos una nueva propuesta de, de valor y es tener cartuchos mucho más asequibles a las necesidades y al bolsillo de los colombianos. Entonces, esta es la gran propuesta para este año donde le queremos brindar a, a todos los colombianos pues, la posibilidad de, de imprimir, de no tener miedo, de, de, de imprimir una hoja para una receta, para las tareas de los niños y que se sientan tranquilos en que después van a poder eh, hacer una recompra con cartuchos desde $29,900 pesos. Ok, bueno, cuénteme otra cosa, ¿qué tan importante es el papel en todo esto? Porque, por ejemplo, cuando se imprime a nivel de fotografías, Creo que empieza a jugar un papel bien importante la saturación, el brillo, todo lo que soporta el papel. Sí, definitivamente es supremamente eh, importante, sobre todo cuando usted eh, tiene calidad en la tinta, que es lo que ofrece siempre HP. Al nosotros tener eh, eh, consumibles o cartuchos de 29 mil pesos, estamos garantizándole a la gente que siempre va a tener la misma calidad de impresión versus de lo que usted se puede encontrar pues, en el mercado eh, en marcas genéricas. La calidad HP siempre se mantiene, lo que le permite tener, en el ejemplo que usted me pone de, de la fotografía, pues claramente excelente calidad en cuanto pues, a, a lo que vamos a ver en el, en el papel, dependiendo del material. Ok, Felipe, algo que todo el mundo, por así decirlo, teme, le, le tiene bastante respeto es cuando se me traba la impresora, ¿qué hago? Porque estas, por ejemplo, tienen una pantallita bastante pequeña, pero algo que, que, que la gente dice es, ¿cómo hago para entenderla? O sea, esa pantallita sí es chiquita y demás, y a veces me muestra errores. ¿En la aplicación me va a contar qué es lo que le está pasando a la impresora o, o cómo hago yo para saber? Sí, buen punto. Eh, lo primero pues, es que desde la aplicación usted puede controlar todo lo que está pasando en la impresora, entonces usted puede ver si la impresora le falta, eh, si ya tiene que hacer el recambio de los cartuchos, cuál es el estado pues, eh, de los consumibles. Eh, también le informa pues, eh, si la impresora pues, presenta alguna falla. Y ya puntual a su pregunta, entonces, eh, ahí uno básicamente lo que tiene que hacer es, pues, eh, eh, si presentó alguna falla, pues, eh, apagarla y volverla a conectar. Estas nuevas impresoras, este nuevo segmento de, de, de Inca Advantage vienen con doble banda de Wi-Fi, lo que nos permite tener una conectividad mucho más estable si usted no la tiene conectada pues, a través de, de cable USB. Entonces, eh, con esta nueva tecnología de doble banda, en el momento en el que se cae una de las antenas, inmediatamente pues, ya está conectada la otra, lo que nos va a garantizar mayor seguridad y mayor estabilidad en la, en la conexión. Que eso era muchas veces pues, lo que pasaba con, con las otras impresoras eh, con respecto a lo que usted me comentaba de, de la conectividad. OK. ¿Y cómo funciona el Wi-Fi Direct? Esto que seguramente mucha gente quiere usar cuando se encuentra con la impresora, pero no está conectada a la misma red. Bueno, eh, precisamente para eso está nuestra, nuestra aplicación. Es que es supremamente intuitiva. Usted puede descargar la aplicación desde su celular, de cualquiera, pues bien sea eh, iPhone eh, o Android. Eh, la idea es que usted también lo puede descargar la aplicación desde el computador y cuando ya usted descarga la sin necesidad pues, de usted estar descargando como se hacía, mente, como se hacía anteriormente el driver entonces eh, pues eh, a través de, de, de, de, del wifi eh, de la impresora y de, y de pues, el dispositivo en el que usted esté hace el match eh, entre pues, los dos los dos equipos los dos dispositivos. Bueno, otra de las cosas que muchas de las personas que ya tienen cierta edad dicen es las impresoras nuevas casi no duran. Esto es un mito. ¿Cuánto se supone que debe durar una impresora? O sea, hay obsolescencia programada. Cuéntenos un poco más de lo que hay detrás de todo este mito. Bueno, no en HP no tenemos nada de, de obsolescencia programada. Eh, nuestras impresoras, pues claramente están hechas para un ciclo de trabajo. Eh, y esto, pues, dependiendo del uso que usted le dé, pues, eh, va a ser, pues, básicamente eh, el tiempo en el que la, la impresora va, va a durar. Eh, pero, pues, una impresora, pues, puede durarle a usted. Incluso esta semana la con, con, con un conocido y me decía, vea, llevo 10 años con, con mi impresora, me ha funcionado bastante bien. Todo depende, pues, de, del volumen en el que usted eh, le dé y, sobre todo, pues, el, el trato. Ok, entonces el trato es supremamente importante, nada que hacer. Sí, sí, sí, el trato y pues claramente el volumen o la, o la cantidad pues de, que, de páginas que usted eh, eh, imprime. Pues eso es como, como decir un carro, o sea, usted tiene el carro y pues en la medida que más kilómetros le pone el carro, pues más va a consumir eh, eh, las llantas, más se van a desgastar los frenos. Entonces es pues claramente eh, proporcional al uso que, que uno le dé. Ok. Bueno, eh, una de las cosas que habíamos hablado con HP es que posiblemente Camilo Lagos, la persona técnica, eh, iba a estar por aquí. No sé si lo ves en la audiencia. Sí, sí. sí ahí está. Eh, ah, mentiras, no, mentiras. Eh, a ver si está por ahí Camilo. A ver. Ah, sí, sí está. Ya, pues. Ok, perfecto. Entonces, sí, ahí, ahí está. Dice. Felipe, algo que queríamos hacer era subir también a la persona técnica. Veo que, que, que le vamos a pedir a Camilo que nos pida la invitación, a ver si lo podemos aceptar, o si no, pues que hagamos un cambio. No sé hasta dónde Camilo está pudiendo pedir precisamente que suba el invite. Sí, ahí está, ahí ya está. Sí, sí, sí. Ok, bueno, pareciera que, que, que no nos está dando esa opción. No, no deja no ahí deja las tres, tres personas. Sí, todavía no. Entonces, Felipe, le, le doy a usted como muchas gracias y me voy a quedar unos minuticos con Camilo. Claro ¿listo? que sí, eso. Muy bien. Camilo ahí le resuelven toda la parte pues, que quieran profundizar en cuanto a aspectos más, más técnicos. Entonces, pues muchas gracias, Felipe, ahí por el espacio y ya le cedo entonces eh, eh, la cámara a Camilo. Un abrazo. Listo, que esté muy bien, Felipe. Vale, chao. Mucha suerte. Bueno, Camilo, entonces, la, la idea es que ahora sí eh, pida subir a, al video y, y nos cuente un poco más sobre la parte técnica. Vamos a ver si se logra, porque ustedes saben que en estos live muchas veces hay cosas que... Listo. Vamos a ver si don Camilo efectivamente sube. Ya le mandamos el request y estamos esperando a que él esté. ¿Camilo? Aquí estoy. Hola, buenas tardes. ¿Qué más, Camilo? ¿Cómo va todo? Tiempo sin verlo. Hace rato. No, muy bien, muy bien. Acá, pues, escuchando también esta conversación interesante que tenía una impresión y, bueno, pues, la idea es también como complementar algunos temas que veas necesario, Felipe. Listo, Camilo. Una de las cosas que nos preguntan es ¿cuántas hojas puedo imprimir con un cartucho de, de, de, de tinta como el de la 2775? Bueno, lo interesante también dentro de la impresora es que en HPC tienen las dos opciones, de cartuchos estándar y de alto rendimiento. Si ya, por ejemplo, el volumen de impresión, tú eres esa persona que imprime una Redman el año, prácticamente, si no necesitas imprimir los domingos, con un cartucho de alto rendimiento que te da 480 páginas en negro, lo puedes llegar a hacer. Si quieres imprimir fotos en una muy buena capacidad también, los cartuchos a color te van a dar 330 páginas. Y los estándar te van a dar 120 páginas en negro y 100 a color. Lo que va a permitir de alguna manera que yo pueda adaptar mi impresión para soluciones del día a día. Eso es lo que nos va a dar la oportunidad en que incluso si se imprime en calidad borrador, pues vamos a tener un ahorro significativo también, unas hojas adicionales, dependiendo de lo que imprimamos. Entonces tiene muy buen rendimiento. Camilo, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que le llegan a usted, que es la persona técnica? <risa> bueno... De pronto no son problemas, de pronto nosotros, muchos no, nos gusta leer, nos gusta involucrarnos mucho también con el equipo y a veces es las actualizaciones de los sistemas. Cuando llega sí. alguna actualización de sistema es donde normalmente vemos que, dice, la impresora no se conecta y no funciona o algo termina sucediendo. Pero algo también, y retomo palabras que comentaba Felipe, es que ahorita ya HP de alguna manera eh, no está montando tantos controladores, sino que solamente tienes una aplicación como el HP Smart App que automáticamente te permite anclarla a tu teléfono, ya, ser con Android, iOS o en tu computador, que también va a permitir la opción de montarla y trabajarla supremamente fácil, que es exactamente esa que está mostrando ahí. Camilo, sáqueme de una duda. ¿Por qué nosotros sentimos entre etcétera que había diferencias entre la aplicación de Android y iOS, que dejaba hacer más cosas en iOS? ¿Eso es verdad o es solo una impresión? Antes ocurría que de alguna manera las aplicaciones, voy a remontarme un poco más atrás, cuando había una actualización de HP y Print, esta aplicación tenía complementos, dos o tres complementos que estaban más en Mac, ¿sí? O en iOS de alguna manera, más que todo para iOS. Eh, lo que se permite en este momento es que HP Smart App es una aplicación que está unificada y que de alguna forma de pronto ya el tema visual que ofrece Mac pues se puede ver diferente, pero los, la ejecución de la aplicación es la misma. Vas a poder hacer los escaneos, puedes subirlo también a la nube, crear tareas inteligentes. Entonces de alguna forma lo que se ha buscado es cómo equilibrarla también. Y, pues, ya depende mucho, es porque Apple, pues, unido también a lo que ofrece esta impresora, que se llama AirPrint, permite que su adaptación sea más rápida, que ahí es donde hay un complemento importante. La forma de cómo la máquina se conecta a dispositivos iOS por medio de la aplicación es mucho más eficiente también cuando se requiere de esa manera, sin llegar a decir que con Android no lo puede hacer porque trabajan de la misma forma de que estén actualizadas. Camilo, hay, hay preguntas que seguramente van a apelar a su memoria, y esta es una okay. de, de ellas, y es... <risa> ¿Cómo hago para imprimir sin bordes en esta impresora? Porque lo he intentado y no se logra. Bueno, uno de los puntos importantes es, eh, dentro de la aplicación, siempre revisar que esté la última actualización del HP Smart App. Otro punto importante que muchas veces no tenemos presente, la máquina imprime claramente fotos eh, sin bordes y hay que hacer dos cosas. Uno. Miremos que la aplicación HP Smart está actualizada y el otro punto, si es en Android, hay un complemento de impresión que se puede descargar también para que estos ajustes o bordes se puedan tener muy presente En iOS, de alguna manera, mirar que la actualización esté completa. Las impresoras también se actualizan. Es algo que muchas veces decimos, pero ¿por qué mi impresora está lenta, se desconecta de la red? Es porque las impresoras tienen algo que es un firewall que nosotros no tenemos que preocuparnos. Como Yo como cliente del común no me debo preocupar. Solamente descargo mi aplicación, miro en donde está instalada, miro la impresora, miro la gestión de ella, y le digo actualizar. Ella solita va a hacer una actualización, va a corregir esos errores, entre comillas, de que no se logra adaptar de manera sencilla, pero con esos ajustes va a poder trabajarse de manera más fácil. Camilo, sáqueme de una duda, que es una de, de las cosas por las cuales nos escriben, usted no se imagina la cantidad de veces, <risa> etc. Y es: ¿qué hago si se me olvidó la clave de.? de el Wi-Fi de la impresora? Bueno, dentro del Wi-Fi de la impresora, eh, hablamos dos puntos. Uno, si está el Wi-Fi directo, las impresoras, todas estas impresoras, tienen una red totalmente diferente, y si yo necesito, en ese panel, por ejemplo, la 2775, hay un botón de información. Ajá. Yo debería oprimir ese botón de información, donde claramente me va a arrojar todo lo que tiene la máquina, me va a hacer como un recorrido de los botones, cómo funciona, incluso de la red también. Sí, es un tema muy avanzado, algo que ahí Felipe te quiero contar también, es que HP tiene una seguridad para las máquinas, tiene un servidor web integrado que uh -huh. yo puedo integrar, eso digamos, es una parte un poco más avanzada, pero se puede hacer también, y la máquina tiene una IP, que esa es como la cédula de la impresora, ahí tú puedes gestionar más opciones de seguridad y más eh, herramientas también, si ves necesario. Claramente lo más fácil, la aplicación entra desde ahí, o incluso con el botón de información. Ok. Entonces, esto me da la clave, tanto para el Wi-Fi como para el Wi-Fi Direct. O sea... Wi-Fi Direct, sí. Para lo que es la red de, de tu casa, ahí sí hay que validar de otra manera, porque, digámoslo así, el ejercicio puede ser, y ya creo ya creo saberás dónde vas, Felipe, y es, de pronto tengo instalada mi impresora, y está conectada ya a una contraseña y quiero volverla a instalar, porque por alguna razón lo cambiaron. Uh -huh. Lo que se debe hacer, que es una forma fácil, es... Yo agrego nuevamente una impresora por HP Smart App, ella me va a decir, ¿quieres que la instale directamente? Va a instalarla, dice que si sabe contraseña, sí o no, y en dado caso la máquina también se puede conectar de manera directa, sin necesidad otra vez de decir cuál es la contraseña, o sea, hace toda la instalación y te la vuelve a agregar a la red. Okay, anteriormente esa contraseña era los números del 1 al 8, pero creo que ahora ha cambiado, se ha vuelto más segura. Exactamente, sí. Y eso ha pasado porque de alguna forma existen muchos canales donde los equipos que tenemos en nuestras casas, pues pueden convertirse en un filtro para entrar y que alguien no navegue. Entonces lo que ha buscado también HP es ofrecer seguridad incluso en nuestras casas con una máquina como esta que es la 2775 que da la oportunidad de que primero tengas buena conectividad al ser doble banda y que ninguna de esas bandas o de esas conexiones pues se vean vulnerables por si alguien de pronto necesita ingresar. Claramente no va a pasar, pero pues es bueno tenerlo. Bueno Camilo, ahora hemos hablado muchísimo de smartphones, pero ¿cómo me conecto a la impresora si tengo un PC? Ah bueno, ahí está la otra parte. El punto de, de, de la instalación, un cliente que compre su máquina, lo único que tiene que preocuparse es sacarse su impresora. Eh, nosotros hemos dejado de manejar muchos componentes también como unidades de CD que claramente se consiguen mucho más fácil desde la página y la aplicación HP Smart App la puedes descargar de manera más fácil. Por ejemplo, si tengo un sistema operativo Windows, Windows 10, yo puedo entrar a la tienda de Microsoft y descargo la aplicación HP Smart App. Esa aplicación HP Smart App tiene todo el complemento, lo que hace es que solamente me va a decir cómo quieres instalarla, si es por USB o por conexión Wi-Fi y no hay ningún problema. Si tengo un dispositivo de, de Apple, de alguna forma también en la tienda, en el App Store también se puede descargar la aplicación y es importante revisar las actualizaciones en ese sistema porque muchas de ellas pues claramente se están actualizando más constantemente pues hay que tener en cuenta que la aplicación también funcione. Se pueden trabajar de esas dos formas, la aplicación es, es gratuita, no tiene ningún costo es muy intuitiva porque de alguna manera te va a ofrecer iconos paso a paso, uno tras de otro, incluso ahorita veía en la parte de las imágenes que tienes, una instalación que la verdad te lleva a la red, te conecta, te dice ok, ¿cómo estás? Y eso es lo que va a permitir de alguna forma. Entonces, no hay limitaciones por los sistemas. Súper importante y recomendación ya muy general, por favor tengan actualizados los sistemas operativos de sus computadores. Uno ofrece seguridad dentro de la máquina y va a permitir que los dispositivos como las impresoras puedan adaptarse también más fácil, unido pues a la aplicación. Perfecto Camilo, muchas gracias y lo esperamos en texetera.co. Así va a ser y cualquier cosa con mucho gusto y Felipe, muchas gracias por la invitación también. Listo, que estén bien, chao chao. Bueno, hasta luego.